Eso tan amable buscan en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Hebreos 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: Amén. Gloria al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Puesto los ojos en Jesús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 Gloria a Dios, quisiera, amén, gloria al Señor, eh, conforme a la voluntad de Dios, amén, predicar sobre este tema, amén, gloria a Dios, un enfoque divino, gloria al Señor, un enfoque divino, gloria a Dios, eh, no sé cuántos entienden, amén, el tema Pero eh, te voy a decir precisamente, amén, gloria a Dios Si tú miras, amén, gloria al Señor Primero que es un enfoque y luego que es divino, amén, gloria al Señor eh, Hay una calificación Pero eh, Si ustedes que han usado eh, binoculares o telescopios o algún objeto, do, algún objeto donde tú puedas ver algo, hay algo que tú tienes que hacer, amén, gloria al Señor, es que aparentemente todo está nublado cuando uno mira, a veces. Tú miras por un telescopio, yo tengo un pequeño, unos pequeños binoculares, porque con esos binoculares que yo tengo me paro a la distancia y yo miro el techo de las casas, amén, como yo no, quiero subirme, yo quiero que desde cualquier ángulo, aunque sea 500 pies de distancia, yo me pare y yo enfoque. Y cuando yo enfoco ese techo, yo ajusto los controles hasta que lo veo al lado mío. Y lo veo claro. Amén, gloria al Señor. Lo veo claro lo que yo quiero ver. Entonces quiere decir que la palabra enfoque en realidad lo que hace es que tú, hay un tema, un objetivo, algo en la vida y tú lo ves con claridad. Está claro en tu mente. Está claro todo lo asociado con Él. Está claro eh, todo lo relacionado con eso que tú quieres ver. Amén. Pero en este caso, eh, el objetivo es que la palabra de Dios esté clara en la mente tuya y en la mía. Es una preocupación. Si tú te fijas, y esto observando yo... Eh, a las personas que vienen a esta iglesia y luego no los veo y luego los veo, amén, gloria al Señor, eh, todos al principio como que tienen una vislumbre de lo que son las cosas de Dios, eh, pero pasando el tiempo, amén, o los días, dependiendo de la madurez de la persona, eh, dependiendo de la capacidad espiritual, eh, dependiendo... Eh, del cuidado que se tenga con esta persona como que empieza a ver las cosas nubladas y de repente eh, tú no lo ves quiere decir que cuando estaba hundido en el pecado y Cristo lo limpió eh, lo más grande para él era Cristo ¿por qué? porque lo cogió Cristo de la miseria donde estaba, eh, tal vez lo cogió bajo el alcoholismo y de repente se vio que estaba en alcoholismo, estaba rodando por el piso estaba sucio sin comida y alguien le dio amor y alguien le dio cariño y se vio limpio y de repente ese cambio tan drástico en la vida de la persona lo hace que enfoque las cosas de Dios porque fue algo que le trajo alegría le trajo felicidad dice yo estaba rodando, estaba ahí eh, vomitando en una acera todo sucio mira cómo estoy ahora, qué cosa tremenda y entonces ellos tienen a Cristo claro pero, gloria al Señor Pasando los días, y pasando a veces la semana, y pasando los meses, viene el diablo y trata de nublar lo que él estaba viendo. Entonces le trata de poner otras cosas que eh, le, le empieza a ver situaciones y le dice, pero no mire necesariamente el mensaje del pastor, vamos a enfocar otras cosas. Eh, ¿Dónde están las flores? Esto es por ilustración. Eh, aquí hay polvo, pero esto es ilustración. Y le dice, pero fíjate en esto, fíjate en esto otro. Y de repente la persona empieza a perder el enfoque de que vino a conocer a Cristo y la palabra de Dios. Y se empieza a fijar en otras cosas. Y cuando vino a ver, dice, Ay, yo me voy al mundo. Y tú lo ves de nuevo, perdido allá en la calle borracho. Amén. Y como estaba. Pero algunas veces no tiene que ser eh, un perdido. Algunas veces puede ser hasta un mismo hermano de la iglesia. Ah, puede ser amén, gloria al Señor que el objetivo al principio de él será predicar o un ministerio o cantar o enseñar lo que Dios lo llamó y de repente empieza a ver eh, cosas, amén, pequeñeces alrededor o empieza a ver, visualizar otras situaciones eh, y de repente pierde el enfoque de lo que estaba haciendo y su vida se descontrola y yo te voy a decir ¿Quién es el causante de esto? Amén, gloria al Señor, porque a veces ministrando, amén, yo he visto esto, amén, gloria al Señor. Pero el objetivo es, y el punto de Satanás es que él quiere que el pastor pierda el enfoque divino y quiere que los miembros pierdan el enfoque divino y quiere que recién convertidos pierdan el enfoque divino y que toda la iglesia se envuelva en un estado de confusión. Confusión en las vidas, confusión en las familias, confusión en la iglesia, confusión en el concilio Y un estado de confusión porque Satanás donde progresa es en el estado de confusión Amén, gloria al Señor Por ilustración estaba viendo yo unos animales, amén Una vez estaba viendo yo eh, eh, una película, amén, gloria al Señor, sobre la naturaleza esta es una película sobre hienas y leones. Yo creo que ustedes han visto lo que es una hiena, ¿ven? Un perro un poco grande, pero no es de la familia de los perros y de los leones. Y el león era mucho más grande que la hiena. Y esto, era, esto fue real. Y lo trajeron porque era una película que se tomó en África. Entonces, ilustraba cómo era que las hienas podían vencer a los leones. Sabía que no se podían enf enfrentar a ellos de frente porque un león... De un zarpazo mataba a una hiena. Entonces decía que la hiena, la única forma que ella triunfaba era confundiendo al león. Y entonces el león llegaba al punto que con toda su fuerza, con todos sus dientes, con toda su energía, no hacía nada. Y venían las hienas y los mataban. Y allí lo ilustraron en la película. Inclusive mostraban un león hasta subido en un árbol, huyéndole a las hienas, que eran más pequeñas. Amén, gloria al Señor. Pero eh, así mismo como yo te estoy eh, explicando es que funciona Satanás así como funcionan los demonios amén, gloria al Señor primero coge una persona y le empieza a aislar le empieza a aislar y le empieza a confundir y le empieza a cambiar el, el enfoque de lo divino y cuando esa persona viene a ver está luchando por una causa que de veras no hay, no hay, que, no hay que perder la vida por ella está, y quiere perder la vida Quiere arriesgarlo el todo por el todo por esa causa que no tiene valor, y Satanás dice: Esto es lo que yo quiero. Y perdió el enfoque divino. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver cómo que ocurre esto. Porque el apóstol Pablo, amén. Hablándole a los hebreos, y en este capítulo que le dice puesto los ojos en Jesús. Mira esto, como está titulado esto. Este es el, el enfoque. Este es el título. Este es el objetivo de este capítulo. Amén. Gloria al Señor. Puesto los ojos en Jesús. Gloria al Señor. Porque a veces, con el curso de la vida, la gente empieza a perder esa visión y le está escribiendo esto al pueblo hebreo, a los israelitas. Y para que tú veas si de veras el pueblo de Israel perdió el enfoque divino que hoy día ningún judío te cree en el Mesías. Sin embargo, hemos venido los gentiles, millones de gentiles, y hemos dicho, Cristo es el Mesías. No hay discusión sobre ello. Y los judíos todavía siguen peleando y batallando, que no lo es cuando Cristo lo es. Y ahí tú, tú puedes, una forma ilustrada, ¿Cómo el diablo pudo coger a un pueblo y confundirlo? Ahora, el apóstol Pablo le está escribiendo a ellos. El apóstol Pablo le está escribiendo al pueblo hebreo, a los israelitas. A ellos le está escribiendo. Porque fíjate, si hay algo de todas las razas del mundo, mírate esto. Te voy a decir esto y no te enojes, entre tú y yo. ver, Te voy a decir esto y no te enojes. Entre todas las razas del mundo... Los más inteligentes sobre la tierra, catalogados por el producto de los hechos que han hecho, de, de las cosas y de lo, del trabajo de la escuela, los primeros saben quiénes son. Los judíos, donde quiera que se paran. El Señor, los judíos. En segundo plano, no te, no te enojes, pero esto es los sí. asiáticos, chinos y los coreanos. Tercer plano, los americanos blancos. Y los europeos blancos. Cuarto plano. Los latinos. ¿No te, no, eh, mira, acuérdate que yo soy latino contigo. ¿Entiendes? No estamos, pero te dije este secreto y cállate, lo ya, ahora Pero con todo y con eso. El pueblo latino hemos abrazado a Cristo. Y los judíos. Los rechazan de muerte Para que tú veas lo que es confusión causada por Satanás Que aún a los que se la saben todas No se lo sabe nada Amén, gloria al Señor Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo Y esto es real lo que te estoy diciendo Esto es fact Y no estoy este, tratando de destruir mi cultura Porque yo soy hispano, puertorriqueño eh, De muerte Amén, gloria al Señor Y aquí estoy contento Amén, gloria al Señor Y eso no hay quien lo quita Amén, gloria al Señor Pero me levanto con Cristo Ahora el apóstol Pablo le está diciendo, por tanto, miren este capítulo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, estamos siendo observados, estamos siendo mirados, amén, gloria al Señor. Y se lo estaba diciendo a los hebreos, porque los hebreos eran que... Lo que se suponía que llevaran a cabo la palabra en aquella época. La palabra vino primero al judío y después al gentil. ¿No? Eso es bíblico. Primero al judío y después al gentil. La palabra vino a ellos y le estaba escribiendo a ellos. Y ahora te lo digo yo y te lo repito a ti, pueblo amén, gloria de Dios. Que la palabra ha venido a nosotros, que la tenemos en las manos. Es una perla. Íbamos caminando nosotros en la arena... Y vamos caminando en la arena, y de repente nos tropezamos con una perla de mucho valor que es Cristo, una piedra preciosa, y así lo ilustra la palabra, amén. Y la tenemos en la mano, y no sabemos el valor de lo que tenemos, amén. Gloria al Señor. Algunas personas no saben el valor, amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le está diciendo: Mira, que estamos siendo vistos por el mundo. Estamos siendo vistos por los romanos Estamos siendo vistos, amén Por los filisteos Estamos siendo vistos por el mundo entero Y yo te digo a ti, estamos siendo vistos por aquellos que no creen en Cristo Estamos siendo vistos por aquellos a quienes les hemos predicado Y todavía no se han convertido Estamos siendo vistos por un montón de sectas De sectas herejes que andan por ahí Y están perdidos ellos, amén, gloria al Señor En un estado de confusión no hay nada, no hay sustancia en lo que ellos están predicando. Nosotros tenemos al Cristo de la gloria. No lo tenemos porque lo dicen nuestros labios. Lo tenemos porque los he hechos. Y la forma en que el Señor se manifiesta en nuestras vidas y en la iglesia es testigo de lo que es la presencia de Dios. Pero mira esto. Para no perder la confusión. Para no perder el enfoque. Amén. Para no caer en ese estado de, de confusión y para no perder el enfoque, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso. ¿Podrá un atleta ganar la carrera con una carga de piedra en la espalda? ¿Tú sabes lo que hace las? ¿Tú no has visto a los atletas corriendo? ¿Podrá un atleta correr con corbata, pinche de corbata, este reloj, los zapatos míos de taco y todas esas cosas? ¿Él no sabe lo que hace? Que se queda con una camisetilla y, y un pantaloncito bien pequeño de nilón. De ¿Por qué? Porque él no quiere ni tener siquiera resistencia al viento. Él no quiere ofrecer resistencia al viento. Quiere estar liviano. Quiere decir que todo el mundo que corre o se empaña una carrera se quita todo el, pe el peso que lleva encima. Todo lo que la asedia. Amén. Gloria al Señor. Porciones, pero esta es lo central de esto. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 20, 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo voy a leer de nuevo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios le bendiga. Eh, me alegra, amén, gloria al Señor Con el hermanito que está en la, la, la, la tercera fila que llegó Dios te bendiga, hijito, amén Él se reconcilió con el Señor, nos alegramos, amén Gloria al Señor, y llegó un poquito tarde Amén, estamos eh, contentos Amén, gloria al Señor con, quis, Conforme al Espíritu del Señor Quisiera predicar sobre este tema Amén, gloria a Dios Que yo sé que es importante para ustedes y para mí Dirigidos Por el Espíritu Gloria al Señor Lo voy a repetir Amén, gloria al Señor Dirigidos por el Espíritu eh, Hay algo hermano, amén, gloria al Señor y, y voy a eh, Ahí como diríamos a la soltada eh, Voy a exponer esta conclusión O esta premisa, amén, gloria al Señor Nuestro Espíritu Tiene que estar en, sincronía, en sincronización con el Espíritu de Dios Para que las cosas no marchen bien Nuestro Espíritu tiene que estar en sincronización Con el Espíritu de Dios Nuestro Espíritu tiene que estar en línea Con el Espíritu de Dios Nuestro Espíritu tiene que estar en línea Con el Espíritu de Dios Ahora Hay algo, amén, que ocurre En la humanidad Y es que Si tú te fijas la humanidad entera está buscando dirección. Todo el mundo está buscando dirección. Todo el mundo tiene un advisor. El presidente de este país, Gloria a Dios, tiene varios eh, consejeros: consejero doméstico, consejero sobre las drogas, consejero de relaciones exteriores. Consejero sobre eh, asuntos latinos, consejero sobre asuntos judíos, consejero sobre los indios de este país. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere buscar dirección, todo el mundo quiere saber que alguien le diga algo, gloria a Dios. Y todo el mundo está desesperado porque alguien le diga algo, una palabra de verdad. Todo el mundo está buscando que alguien le diga algo que él no sabe, que lo entere de algo, de un problema que él va a tener, gloria a Dios. Y parece que el mundo entero busca la verdad. Hay mucha gente, amén, gloria a Dios, que gastan en este país se gastan billones de dólares en saber la verdad. Que alguien le dé dirección, qué es lo que hay que hacer, la gente viene al pastor y le pregunta, ¿qué debo hacer, pastor? La gente va al sacerdote y le dice, ¿qué debo hacer, sacerdote? Eh, la gente va a las brujas y le dice, ¿qué debo hacer, bruja? Amén, gloria al Señor. Quiere decir que todo el mundo está buscando que alguien le diga algo. Gloria a Dios. Pero el pueblo de Dios no se tiene que desesperar. Porque la persona puede ser dirigida por el Espíritu de Dios, afortunadamente. La persona tiene que ser dirigida, puede ser dirigida por el Espíritu de Dios, afortunadamente, si tiene la paciencia y la disciplina de buscarle la presencia de Dios y aprende a escuchar la voz de Dios. Si la gente aprende a escuchar la voz de Dios, no comete errores. Y si se disciplina, hay una voz constante que le está hablando. Gloria el Señor. Pero para que tú puedas escuchar la voz de Dios, tú tienes que callar las otras voces que te hablan. Porque no podemos escuchar muchas voces al mismo tiempo. Porque a la larga todas se quieren confundir con la voz de Dios. Si tú te fijas, hay brujas que te quieren decir el futuro. Amén, o la suerte Aunque eso de suerte no existe Pero te voy a explicar algo como ellas trabajan Y hay parapsicólogos, amén, gloria al Señor Y hay leedores de cartas Y está el horóscopo que sale a diario En el periódico Y están esas madame Madame Luz, Madame Elvira Ven a mí y yo te voy a decir Porque yo tengo el espíritu de Dios en mí, dicen ellas Ahora, todos esos individuos, ninguno, ninguno que no hable, vamos a ponerlo de esta forma. Cualquier entidad que no habla por el Espíritu de Dios, habla por el Espíritu del diablo. En, en el horóscopo está el diablo. Y en esa madame está el diablo. Y en la hechicera está el diablo. Ahora, será posible, será posible... Que una bruja te diga la verdad. ¿Será posible que una bruja te diga la verdad? Es posible que una bruja te diga la verdad, pero sobre el pasado. Una bruja no te puede decir el futuro. Ahora, a través del espíritu del diablo, una bruja te puede decir el pasado. Ya tú ves que las brujas siempre te dicen lo que pasó, pero nunca te pueden decir el futuro. ¿Por qué? Porque el pasado tuyo... Lo sabe Dios y lo sabe el diablo El espíritu del diablo se lo puede decir a una bruja Se lo puede comunicar De acuerdo Ahora, una bruja nunca le dice a nadie nada bueno Yo quiero desenmascarar a estas brujas De aquí del área de Washington Y son unas mentirosas y lo estoy diciendo porque sale en televisión y yo quiero que yo lo, ella la sepa. Que Roger Vélez le dice que son unas mentirosas y unas falsas y unas hijas de Satanás. Y brujos sí son. Ahora, las brujas y los brujos nunca te dicen a ti nada bueno. Nada bueno. Siempre te están pronosticando el mal o diciéndote formas diabólicas de cómo tú puedes conseguir la felicidad. Ahora, hay una forma bien sutil en que las brujas te pueden decir a ti el futuro. Y los brujos. Y una forma sutil y la gente cae y dice, me dijo la verdad. Una, un brujo o una bruja te puede decir, dentro de una semana vas a tener un accidente. Y no es que ella sepa que va a ocurrir ese accidente. Es que esa bruja o ese brujo envía un demonio y te hace a ti causar un accidente. Y cuando lo tuviste dijo, me dijo la verdad. La misma bruja que te dijo que lo ibas a tener envió el mismo diablo que te hiciera que lo causara. Son mentirosas y mentirosos y está probado, no saben nada. Pero de todos modos, bíblicamente hablando, la palabra condena absolutamente comunicarse con los espíritus o con el diablo está condenado y lo condenó la palabra en deuteronomio capítulo 18 del versículo 10 al 12 en que Jehová de los ejércitos le prohibió terminantemente al pueblo de Israel consultar a las brujas y los brujos porque es el espíritu de mentira es el espíritu del diablo y Dios no está en ese asunto y son mentirosos. Y el futuro de las brujas y de los brujos, si no se arrepiente es el infierno. Y ellos creerán en Dios en un segundo, después de su muerte, cuando sientan la primera llama del fuego del castigo de Jehová, el Dios al cual yo sirvo. Ahora, si tú te fijas, lo del Señor, en Gálatas, capítulo 5, Versículo 20, todavía dice, amén, gloria al Señor, que los idólatras, que los hechiceros, que los agorreros, no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios, vuelve y te condena terminantemente en Gálatas, amén, vuelvo y lo repito, capítulo 5, versículo 20. Los que bregan y los que participan con este tipo de espíritu, porque no es el espíritu de Dios, y Dios a ninguna persona que se mezcla con el espíritu del diablo, lo va a aceptar en su santo reino. Porque nos dice la palabra Que el futuro del diablo y sus ángeles Y todos los que practican las cosas satánicas Es un lago de fuego y de azufre Amén Y una muerte eterna Y una condenación eterna Y un sufrimiento eterno Que no tiene fin jamás Gloria al Señor Ahora Hay cuatro puntos de cómo la persona Puede ponerse en línea con Dios Hay cuatro puntos de cómo la persona puede entrar en la comunicación con Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuatro formas básicas. Que la persona puede, amén, entrar en línea con la presencia de Dios y no tiene que estar recurriendo a nadie. Amén, gloria al Señor. No tiene. Gloria a Dios. Y tú como hijo de Dios, el Señor te dejará a ti saber lo que Él le conviene que tú sepas. Y lo que el Señor no te deja saber es porque no quiere saberlo en su santa voluntad y no te preocupes por eso. Pero el primer punto, amén, gloria al Señor, es leer la palabra de Dios. Hay gente que está averiguando a ver si fumar o no fumar es pecado. Y se, se rompen los ojitos leyendo la palabra buscando algo que no está ahí. Porque los viciosos de esa época, de ese estilo, no existían. Pero un vicioso es un vicioso. Amén, gloria al Señor. Un vicio es un vicio. Y una vez que tú lees la palabra de Dios, tú sabes que los, que los que toman alcohol y los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y los que fuman no entrarán al reino de los cielos. Porque el Señor no quiere a nadie allá tirando humo. Amén, gloria al Señor. Ni siquiera con olor apestoso a cigarro. Amén, gloria al Señor. Porque allá en el cielo va a oler amor En la presencia de Dios Amén, gloria al Señor Pero hay mucha gente Que se despide Por saber lo que dice fulano de tal Y tal vez te leen el horóscopo Y no te leen la Biblia No te leen diariamente la palabra de Dios Y ahí la palabra de Dios Es la primera forma de que tú entras En línea con Dios Hay personas, amén, gloria al Señor Déjame decirte lo que tú lees, lo que tú lees, es a lo que el diablo te lleva a ti a hacer o a pensar. Tú lees sobre sexo. ¿En qué tú piensas? En sexo. Tú piensas, tú lees en juego de, de domino. Pues piensas en juego de domino. Hasta sueña con juego de domino. Tú piensas en adulterio y fornicación. En eso tú piensas en adulterio y fornicación. Está grabado en tu mente y no te lo puedes sacar. Tú piensas en revólver y cuchillo, en eso, en eso vas hasta soñar con cuchillo y que te matan y que matas. Amén. Gloria al Señor. Y no tan solo eso, que el diablo, amén, gloria al Señor, utiliza eso para entrar, para llenar nuestra alma. Porque en el alma es que nosotros acumulamos todo eso. Meditando de día y de noche. Quiere decir... Que si tú te despertaste a las 2 de la mañana Y uno empieza a pensar Me desperté a las 2 de la mañana ¿Qué estará haciendo Fulano de tal allá en Puerto Rico? Dios mío ¿Qué estará haciendo mi abuela allá en Puerto Rico? O mi papá O mi tía Pero dice que en la ley de Jehová Medita de día y de noche Meditando en la palabra de Dios ¿Está decirte, A veces a uno le da insomnio a veces uno no se quiere dormir. Y dice, pero ¿por qué? No estoy preocupado. Pero no se quiere dormir. Y a veces, amén, gloria al Señor, hay que hacer un esfuerzo, pero tú puedes meditar en la palabra del Señor. Tú puedes meditar mientras vas manejando. A veces le viene a uno un pensamiento, Radio Borinquen o meditar en la palabra de Dios. Radio Borinquen. Tú puedes poner a Radio Borinquen. Y aunque sea lavado con la sangre de Cristo... A los 10 minutos tú te estás veniendo en el carro, con el ritmo, con el ritmo. Yo he visto gente casi saliéndose del carro del ritmo. ¿Te lo digo? ¿Y cuántos cristianos habrá dándole al ritmo en Radio Borinquen? Otra radio, amén. ¿Por qué? Porque somos humanos. El ritmo es algo que te trabaja en el alma. Gloria oye el Señor? Y, es, y la música es una de las armas que utiliza Satanás para engañar al hombre. Aunque la música es también bendición, podemos predicar sobre eso. Pero hermano, hay que meditar en la palabra. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, tú te la citas. Eso no quiere decir que tú caminas todo el día hablando en lengua y poniendo manos y reprendiendo porque pareces un loco también. Pero tú meditas en la palabra. pensaste en la palabra. Viene una duda en la palabra. Amén. Yo, mi frase favorita es, hay poder en la sangre. Yo, no importa. Pero me cae bien a mí, amén, gloria al Señor. Y alabo y glorifico el nombre del Señor. Cuando yo voy a hacer algún trabajo, y mira que yo inspecciono casas y hago otras cosas, cuando no oro al Señor, lo más probable es que cometa un error inspeccionando una casa. Mira eso. Lo más probable cuando yo le digo, Dios mío, en pocos minutos yo voy a inspeccionar esta casa. Revélame lo que está escondido, lo que yo no sepa, dímelo. Ya está. Y voy le hago, y hago lo más tranquilo, todo sale bien. Pero cuando voy descundado, cometo un error rápido Porque hay, hay que estar Meditando en el Señor, pidiéndole al Señor Dirígeme, llévame, guíame Aclárame Señor Y hay que estar meditando Dice, medita de día y de noche Ahora mira, mira los resultados de este hombre Y de esta mujer que medita la palabra Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará todo lo que se prosperará, todo, ¿por qué? porque la presencia del Señor está en Él y esto no es de estudio, no es saberse la más amén, gloria al Señor hay personas, amén, que te, que te aparentan exteriormente, alegría y felicidad y riqueza y todo y están llorando por dentro, están quejándose son miserables por dentro gloria al Señor, por vamos a adelante porque si no, gloria al Señor tercer punto amén, doy el señor después de meditar es obedecer la palabra de Dios tú puedes conocer la palabra pero ¿de qué te vale si no la obedeces? si no, a ti mismito tú dices yo voy a ejecutarla ¿quién me estará viendo? dice uno Sabes la cosa? en los lugares más inesperados, yo me he encontrado algún hermano que me está viendo, ¿Mira eso? ¿Qué tal si el pastor lo agarran fuera de base? ¿Ah? Claro. hermano? Mirando para donde no debe. O tocando lo que no puede. Aún <risa> cuando yo viajaba a California, digo, y gracias a Dios que yo nunca he sido muy. No, yo no necesito a nadie para sentarme a comerme la buena comida. Yo puedo ir a un restaurante y pedir una buena comida para mí solo Y después gozármela y después levantarme y ya está Pero aún cuando yo estaba lejos Yo decía, estoy aquí en este lugar Ante la presencia del Dios vivo Gloria a Dios Alabado ¡Santo, papá! Y seguía adelante Ok, ahora mira esto Obedecer a Dios Dice Acontecerá esto diciéndole él al pueblo de Israel Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios Para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Si oyeres y obedecieres Amén, gloria al Señor Bendito seas en la ciudad Bendito en el campo, bendito donde sea ¿Por qué? Porque tú hiciste lo que le agradó a Dios Tú sabes cuál fue el problema de Saúl Todo lo tenía Pero no podía obedecer Puede haber un hombre Elocuente y Puede predicar bello la palabra Puede haber una hermana que cante Usada por el Señor pero si no es obediente a la palabra no hay uso para dios en esa persona hay que obedecer la palabra cuando te están viendo y cuando no te están viendo en todo tiempo obedecerla en tu casa obedecerla cuando no te ven respetar eso vendrán tentaciones a tu vida y a mi vida vendrán gente es más, el diablo sabe para informártelo a ti El diablo sabe Cuál es el punto débil de tu vida Y el de mi vida No es secreto a Satanás No le es secreto a Satanás Él sabe tu punto débil Y el mío Y en el momento más débil tuyo Se te va a presentar Y te va a atacar por ese punto débil Y es el momento de la verdad espiritual Es el momento de la verdad espiritual En que tú te quieres definir como hombre y como mujer de Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Pero tú te vas a mantener firme. Tú te vas a mantener firme. Porque tú sabes que Dios te está probando, puede ser, pero sin embargo la presencia donde Dios está contigo. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver esto más tarde. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, obedecer en esto. Ahora, para ver el último punto, amén, gloria el Señor. Mira el verso que leí, amén, gloria el Señor. Y que te lo memorices y sepas esto, amén, gloria a Dios. Dice amén, gloria el Señor, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Quiere decir que el espíritu tuyo, el espíritu tuyo es la lámpara de Jehová, la forma en que Dios te mira por dentro. Ahí está. La Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre Es la forma en que el espíritu de Dios Se comunica con tu espíritu Porque el espíritu se comunica con otro espíritu No lo vas a ver en tu carne Pero en tu espíritu en, Y es lo, donde Dios te examina De arriba abajo Mira lo que dice Lo cual escudriña lo más profundo del corazón ¿Quién es el que el espíritu tuyo y el mío no pueden engañar a Dios? Porque Dios lo utilizó a través de su espíritu para vernos por dentro. Para ver si hay hipocresía, si hay odio, si hay temor, si hay rencor. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y sabe una cosa, que el espíritu del hombre nunca duerme. Tú te fijas, está esta porción biblia que dice Mientras yo dormía, mi corazón velaba Y el espíritu del hombre está todo el tiempo ahí Las 24 horas sin dormir Porque esa es la forma en que Dios se comunica Todo el tiempo, acceso directo Esa es la línea de acceso directo a Dios Todo el tiempo Quiere decir que Dios te está escudriñando Fornicación, adulterio en el corazón odio rencor hipocresía amargura envidia enojo coraje blasfemia orgullo y ahí también amor cariño perdón amabilidad obediencia sinceridad lealtad y desde ambos ángulos dios te está viendo todo el tiempo por eso es que nada les oculto a Dios No por lo externo que hagamos La gente a veces piensa Que Dios lo vio después que tú lo hiciste Físicamente te vio actuar No, Dios lo vio antes de que tú Actuaras, ya Él lo sabía Y esa es la belleza de la vida espiritual Porque ahí es donde Entra el papel de Dios Para ayudarte Gloria al Señor Pero hay algo que tenemos nosotros que recordar Hermano que nosotros somos más importantes en el espíritu que en este cuerpo físico que tenemos. Somos más importantes. Este cuerpo físico se desgasta. Se pone viejo. Se le ponen a uno los cabellos blancos y otros se le caen. Los dientes se le caen a uno. Hasta uno no, no ve muy bien. Ya uno mirando a ver si ve. Se está quedando uno está medio ciego. Gente que nunca había visto con espejuelos, ya los tiene. Ahora, el espíritu del hombre es permanente y se rejuvenece. Mira eso. El espíritu del hombre es eterno, junto con el alma, y se rejuvenece el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, tal como tú te ejercitas físicamente para adquirir músculo, que después se desgasta, tú ejercitas a tu espíritu a estar en sincronía sincronización con el espíritu de Dios tú quieres entrenar, tú quieres dar entrenamiento a tu espíritu para que o, o, aprenda a conocer cuando Dios está hablando a tu espíritu tú lo quieres entrenar tú lo quieres preparar tú quieres amén gloria al Señor poder sentir lo que es de Dios ahora Aquí en romanos, amén, gloria al Señor, todo este capítulo es viviendo en el Espíritu, gloria a Dios. Y Dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Quiere decir que nosotros, amén, gloria al Señor, queremos vivir en el Espíritu, porque nuestro Espíritu es de Dios, queremos hacerse esfuerzo. Y nosotros, eh, viviendo una vida depravada, Dios no puede hablar a nuestro espíritu. No podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Alabado. Ahora, mira esto: Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Podríamos cambiarlo y decir: Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es lo mismo. Es lo mismo Quiere decir que la palabra te dice Que uno es guiado por el Espíritu Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Mira, hermano De tanta situación difícil que hay en la vida ¿Cómo tú puedes distinguir la voluntad de Dios? ¿Cómo tú puedes distinguir la voluntad de Dios? Yo te voy a decir algo sobre mi persona cuando yo hago algo malo, yo no necesito, y aunque mi esposa me lo señala, porque ella es muy sincera conmigo, y lo agradezco, pero cuando yo hago algo malo, hay algo en mi espíritu que me lo dice automáticamente. Yo no puedo ocultárselo a ustedes. Es inmediatamente, no pasando un segundo... ¿Puedo yo estar solo? ¿Puedo estar en mi auto? ¿Puedo estar en lo que sea? Algo me dice, no está bien lo que acabas de hacer. Y yo creo que a ustedes lo ocurre también. Y es el... Ahora, ¿quién te está hablando a ti? Te está hablando el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está ahí dentro. Y Dios lo vio y te alumbró. Y vio que no era bueno. A veces tú tienes un pensamiento un pensamiento, Señor, ¿qué hago en esto? Y si tú meditas en el Señor lo suficiente, el Señor poco a poco te empieza a dirigir y hay una insistencia en el corazón de lo que es la voluntad de Dios. Puede ser repentina, puede ser paulatina, puede ser que se coge unos segundos. Hay ocasiones, amén, hay el Señor que yo he sentido de parte de Dios o no pasar por un lugar o pasar rápido o hacer algo. Digo, Señor, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Pero yo veo que era en una ocasión, amén. El Señor quería hablarme o decirme de algo. Una de las veces, de la forma en que yo personalmente he visto, amén, gloria al Señor, Dios hablando a mi espíritu y a veces ministrando. A veces ministrando, amén, gloria al Señor. Porque tú estás ministrando en el espíritu y tú necesitas que el espíritu te diga. Uno puede decir, "Pero tú lo dedujiste." Pero ¿por qué otro no lo dedujo? Ahora, yo he sentido la voz de Dios que me dice, "Haz esto. Clama esto. Pide esto." Y a través amén, hoy el Señor del tiempo. Si lo que yo he hecho y yo he visto la mano de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mucho antes, y te lo digo, aunque les sea controversial a ustedes, mucho antes de yo clamar por la sangre de Cristo, yo experimenté lo que era la verdad de la sangre de Cristo. No en ningún libro, no en nada, en na ningún lugar. Pero yo la experimenté para mi propia vida cuando era un joven. En un momento, una tarde, me acuerdo como ahora, fíjate. Yo todavía solamente iba a una iglesia, pero nunca había leído Pero yo en ese momento yo dije, Señor, yo, yo me siento tan tremendo que no puedo orar Y una voz me dijo, clama la sangre de Cristo y te verás que te vas a sentir libre Y así fue Ahora, después, después yo leí que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Pero yo sé que me dirigió a mí Ahora, amén, gloria al Señor Como Padre nosotros hacemos muchas decisiones como esposos hacemos muchas decisiones. Como pastores hacemos muchas decisiones. Amén, gloria al Señor. Y sabe una cosa. A veces yo los escucho a todos ustedes porque ustedes se preocupan conmigo. En las decisiones de la iglesia, en un templo. Amén, gloria al Señor. Pero a la larga, a la larga, tengo yo que calmarme y escuchar la voz de Dios para hacer lo que es correcto. aunque a otro le parezca que no tiene sentido. Pero tengo yo que escuchar la voz de Dios. A veces alguno, hermano, me dice, hermano, haz esto, a esto, otro, algo de esta forma. Y digo, te escucho, te escucho a ti también, pero tengo yo que esperar que yo siente en el Espíritu de parte de Dios que eso es lo que yo debo hacer. Y lo hago y está correcto. Y así será. Ahora, pero tú, querido hermano, tú, querida hermana, que tienes tanta situación... Si tú lees la palabra, medita en ella, la obedeces y estás llena del Espíritu de Dios, tú aprendes a escuchar al, lo que algunas veces la gente le llama en inglés se llama el God feeling. Te viene de dentro y tú no sabes de dónde viene, por eso le llama a la gente del mundo. Pero en el Espíritu, tú sabes que te viene un sentimiento de algo. Yo lo siento de esta forma. Hay gente que se ha acercado y me ha dicho, pastor, yo siento hacer esto, esta vamos a ver, vamos a hacerlo. Pero para tu propia vida, en tus viajes, en tus negocios, en tu vida secular, en tu vida espiritual, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y actuar por lo que Dios te está dirigiendo a ti. Que oye el Señor, ¿qué tú debes hacer? Traer a tus niños a través de la frontera, págale un avión, haz esto, tantas decisiones. Si tú me preguntas a mí, tal vez como humano y como pastor y hasta donde el Espíritu me dirija, yo te doy mi consejo. Pero a la larga tú eres el que tienes que hincarte de rodilla, orar a Dios y dejar que la presencia de Dios te diga: esto es lo que tú tienes que hacer, querido hijo. Amén. Lo voy a hacer individualmente. Y si tú lo haces, y si tú lo haces, yo voy a ver los resultados. No me interpretes mal por esto que yo te voy a decir. Pero, si yo te observo y al cabo de los años, tú estás bien, exitoso, tienes tu, tu carrito, tu casita, tus hijos están bien, todo lo estás controlando, yo sé, y tú decírmelo, que el Espíritu de Dios te ha dirigido. Pero si pasando los años, aunque yo te ame y te quiera, yo te veo que tu vida continúa igual Que haces cosas que no tienen sentido Decisiones imprácticas Aunque tú llores en este altar Yo sé que tú no estás dirigido por el Espíritu de Dios Porque la vida tuya en el Espíritu Se refleja en el estado de tu persona En lo espiritual En el estado de tu alma Y en tu estado material Y todo lo que te rodea y eso se llama ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero lo primero que la persona tiene que hacer, naturalmente, si no ha conocido a Cristo, no puede ser ni en sueños ser dirigido por el Espíritu de Dios hasta que esté y sea un hijo de Dios. Dios le bendiga.